Buenos días y un saludo a todos los seguidores del blog. Bueno, me verán ustedes un tanto sonrientes que estaba aquí gastando bromas con mi compañero José Luis. Bueno, pues el otro día les hablaba del liberalismo y del neoliberalismo. A propósito, cometí un error que José Luis, que es un que tiene estudios de historia, me corrigió él. El neoliberalismo no empieza en el 19 sino en el 20. Lleva toda la razón José Luis. No recuerdo ahora mismo con la, con la escuela el nombre exactamente. Hay una escuela con la que empieza realmente ahí. No me acuerdo del nombre. Bueno, eh, bien. Hoy quisiera decirle cuál puede ser una alternativa al liberalismo. Como les dije, a veces hablamos de la realidad creyendo que la realidad es algo así, eh, permanente, estable, eterno, no, la realidad está cambiando constantemente, y hay cambios que son como semillas, que, eh, que, que, que, que, que nacen, crecen, se desarrollan y se hacen un, un árbol, esto pasó con el liberalismo, el liberalismo empieza hay una realidad en aquel momento, la monarquía absoluta, la aristocracia, la nobleza, la iglesia en el sentido más poderoso de la palabra. Y entonces hay una clase que va tomando fuerza, que es la burguesía, y poco a poco se siente más incómoda en medio de aquella especie de camisa de fuerza, que era la, la, la, la, la estructura social de aquel tiempo en la que todo el poder estaba en unas poquísimas personas que tenían todo el poder del mundo. Bien, hay una rebelión contra todo eso, empieza en Inglaterra, sigue en Francia, en, prácticamente en toda Europa y, y hay muchas revoluciones, etcétera, etcétera. Eh, el liberalismo tiene cuatro o cinco pilares fundamentales, que es la libertad individual, eh, el, por ejemplo la, la oferta y la demanda el mercado libre la propiedad privada eh, la, que el Estado tenga una mínima estructura y que sea, sea la, iniciativa, la iniciativa privada la que, la que tenga el mayor poder y el Estado sea el que regule eso pero, pero nada más eh, pero claro el modelo liberal yo creo que también está ya agotado. Sí, a pesar de que esté en pleno funcionamiento, pero también en aquel momento la monarquía estaba en pleno funcionamiento y también estaba agotada. Y llegó un momento en que mucha gente se dio cuenta que eso no podía seguir así. Pues yo creo que en este momento es bueno que nos demos cuenta que esto no puede seguir así. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos convertir este mundo en un mercado. Si la sola idea es una locura. Si ustedes piensan que convertir los seres humanos, este mundo en un mercado, es que ya la idea en sí no se sostiene de ninguna manera. ¿Cómo es posible que hablemos de convertir este mundo en un mercado? En que eh, todo se compra, todo se vende, eh, el que más poder tiene eh, es el más fuerte, es como la ley de la selva aplicada. A, a, lo, a, la, a, las, a la sociedad humana el león como tiene más poder pues lo caza todo menos a los elefantes adultos un león, los leones, las manadas de leones pueden con todo menos con los elefantes adultos se atreven con todo se atreven con los bisontes hasta con los elefantes pequeños se atreven y los matan un, un bisonte por ejemplo eh, puede pesar eh, 700, 800 kilos y sin embargo una manada de leones lo abate lo abate ¿Por qué? Porque son los más factores. ¿Qué pasa? ¿Que un mundo funciona bien basándose en la idea de mercado? No. No. Tenemos que entenderlo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Crear una sociedad con unos pilares diferentes. ¿Y cuáles son esos pilares? Esos pilares tienen que ser la solidaridad, la fraternidad el saber que todos los bienes de este mundo, los bienes económicos, los bienes de la naturaleza, los bienes culturales, son de todos por igual. Que no puede ser, como les decía en el último vídeo, que unos centenares de personas tengan lo que le corresponde tener a miles, a millones. Dos, recuerdo, ¿Recuerdan ustedes lo que les decía en el vídeo anterior sobre donde hablaba del humanismo? Que unos pocos personas tienen lo que millones de personas deberían tener Esto no se sostiene Deberíamos crear una sociedad basada en la colaboración No en la competencia Sino en la colaboración En la racionalidad ¿Y cuál es la racionalidad? La racionalidad es, de, es lo siguiente Es muy sencillo ¿Cuántos somos en este mundo? ¿Cuántos millones somos? mil millones, muy bien, de acuerdo Ahora bien, ¿qué recursos hay? ¿Qué recursos de todo tipo tenemos? Bien. Vemos a ver los recursos que tenemos, de todo tipo. Vemos los individuos que somos, vemos los recursos y decimos todos necesitamos vivir. ¿No? Muy bien. Pues entonces, tenemos que organizar una sociedad que distribuya todos esos recursos de manera que todas las personas de este mundo puedan vivir dignamente. Ese es el concepto básico por el que se tiene que regir una sociedad evidentemente siempre con un respeto hacia los demás con un respeto hacia la naturaleza porque en la naturaleza ¿qué ha pasado? ¿por qué estamos en el momento que estamos con respecto al cambio climático? no es solo ni mucho menos porque contaminemos el aire con gases tal y cual no es solo por eso no hombre, no es porque estamos tratando a la naturaleza, estamos como, no me sale la palabra, como, como si estuviéramos sacando recursos, pensando que los recursos son infinitos y que podemos hacer lo que queramos. Por ejemplo, si en el mar cada vez quedan menos especies y las que quedan están muchas veces contaminadas por las miles y miles de toneladas de plástico que hay en el mar y por los montones de basura que arrojamos al mar cada día. Pero, ¿ustedes creen que eso es así? No, eso es fruto de un sistema que ha creado modelos sociales, modelos culturales, en los que leyes, leyes que permiten permiten que eso se pueda hacer. Un barco puede coger, ir por el mar con, con esta técnica de arrastre y, y a, a arrasarlo todo. A arrasarlo todo. Y eso es legal. ¿Por qué? Porque hemos creado una cultura, una cultura, hemos creado una cultura, esa cultura que empezó allá en el siglo XVII del liberalismo en el, en el que la libertad individual, individual, está por encima de todo. No, la libertad individual no está por encima de todo. ¿Por qué? Porque la libertad individual tiene que estar, tiene que tener un límite e imbricarse, imbricarse dentro de la libertad social. Entonces, mm nuestras acciones individuales tienen que estar dentro de contextos, de modelos que respeten a la sociedad, el conjunto de la sociedad, nosotros no podemos hacer lo que queremos, porque aparte de libertad individual tenemos que tener, tenemos que tener responsabilidad individual y social, la libertad tiene que tener el contrapeso de la responsabilidad. Entonces, cuando nosotros no somos libres y responsables de las dos cosas al mismo tiempo, es cuando construimos algo que merece la pena, pero no. Soy libre y puedo poner este negocio, o aquel, o aquel fabricar armas, o tener eh, mil millones de dólares cuando este de al lado no tiene 400 euros al mes. Hombre, por el amor de Dios... No podemos hacer una sociedad basada en la competencia, en la competitividad salvaje. No, porque entonces la competitividad salvaje quiere decir que yo puedo eh, ser el león y tú ser una, un topito que está ahí en el suelo y que el león lo coja así con los dientes y lo mata. No, no, no, porque tú no eres un león y yo soy un ratoncillo. Tú eres un ser humano y yo soy otro ser humano y tú tienes derecho a vivir y yo también. Y por tanto, la sociedad tiene que estar fundamentada en la colaboración, no en la competencia. Tenemos que hacer un montón de cosas, claro que sí, y tenemos que hacerlas entre todos. ¿Cómo? Colaborando, no compitiendo. Colaborando diciendo, yo tengo yo puedo aportar mi carisma, mis cualidades, y tú las tuyas, y tú las tuyas, y tú las tuyas. Y entre todos vamos a hacer todas las faenas que hay que hacer en este mundo, las más maravillosas y las más ingratas, pero entre todos, colaborando entre todos, poniendo todos nuestro esfuerzo, nuestro grano de arena, y así construiremos otro mundo. ¿Y cómo se debe llamarse ese mundo? Simplemente un mundo humano, un mundo humano, un mundo que ha, que ha construido lo humano, porque lo humano se construye, como les he dicho un montón de veces. Tenemos los instrumentos, los materiales para construir lo humano, pero tenemos que construirlo. Y lo mismo que aquella gente se rebeló contra aquel sistema de monarquía absoluta, etc., nosotros tenemos que revelarnos honradamente frente a una sociedad que es tan injusta, que es tan desigual, que es tan avasalladora, que no permite que la mayoría de la gente ni siquiera tenga el trabajo y que colabore en aquello que realmente para lo que tiene vocación. Qué bonito sería, qué, qué bueno sería un mundo donde cada uno pudiera aportar aquello que de verdad tiene. Porque todo es necesario y el que tiene cualidades artísticas, pues que aporte el arte, el que tiene cualidades eh, técnicas, que aporte cualidades técnicas, el que tiene cualidades, digamos, eh, filosóficas, que aporte cualidades filosóficas. Y entre todos, colaborando, viendo a ver qué tenemos que hacer todos juntos en colaboración, de una forma democrática, porque no olvidemos, todo esto tenemos que hacerlo de una forma democrática. ¿Democrática? ¿Qué es democracia? Colaborando entre todos, entre iguales, todos iguales con la misma dignidad, pero al mismo tiempo diferentes porque somos diferentes, pero no dif diferentes porque seamos más ricos y más pobres, sino diferentes porque somos diferentes, porque tenemos cualidades diferentes y unos miran acá y ven una cosa muy bien y otros miran allá y ven otra cosa y entre todos vemos el mundo, todos los aspectos del mundo y todo lo que tenemos que hacer y tenemos que cuidar. Y entonces toda la diferencia se convierte en riqueza, no en desigualdad, sino en riqueza y así vamos a construir un mundo diferente que nadie tenga... Eh, eh, no se trata de aquí una lucha hay algunos que todavía empiezan bueno, pero es que lo contrario al liberalismo que es el, el marxismo, el, el, el, el totalitarismo no, hombre, no lo contrario es una sociedad de seres humanos que sienten la dignidad que se sienten iguales y al mismo tiempo diferentes y que todos juntos, en igualdad de condiciones, dando, teniendo todos la palabra, teniendo todos la libertad, pero al mismo tiempo la responsabilidad, ponemos todo nuestro esfuerzo para construir un mundo donde nos sintamos bien, donde uno no sea pobre y otro rico, donde uno sepa mucho y el otro no sabe nada donde uno tenga un doctorado y el otro no tiene ni estudios primarios donde uno busca en la basura mientras otro tiene un banquete por todo lo alto donde, donde uno tiene, ¿qué le diría yo?, el último modelo de todo y el otro no tiene ni donde caerse muerto no no y esto es pura razón no hace falta ser sabio ni saber mucho, ni ser doctor en nada, ni ser de izquierda ni de derecha, es sentido común, es sentido común y una buena de verdad voluntad. Y esto es, por tanto, yo les digo que tenemos que crear un modelo diferente al liberalismo y al neoliberalismo, y esto no va contra nadie, va en favor de los seres humanos y vamos a tardar siglos en construirlo fíjense que digo siglos pero el liberalismo y el ha tardado cuatro siglos 17, siglo 17 siglo XVIII, siglo XIX siglo XX, siglo XXI lo que estamos construyendo a partir de ahora que tiene que ser este modelo no lo vamos a construir de golpe por tanto yo les pido que nadie se desespere que nadie se sienta impotente que sepa que lo que él pone ahora, ya está siendo una piedra dentro de ese edificio de un humanismo diferente. Por tanto, no desesperemos, no nos sintamos impotentes, sepamos que esa piedra que nosotros ponemos es una piedra de este gran edificio que es la humanidad. Y estemos, estemos alegres de poder poner esa piedra, no, no, no, no, no hagamos como mucha gente que se desespera y piensa que no, porque no puede hacerlo, porque no lo puede hacer todo, nada de lo que hace vale, no, ya lo no creo que vale, pero hemos de tener paciencia, que un edificio no se construye en un día, y también es verdad que esta construcción tiene muchos enemigos, muchos enemigos que viven de privilegios, que viven del poder, que viven del afán de riqueza, que viven de poner encima del otro la bota y pisarle la cabeza, que viven de una forma de espaldas al prójimo y por tanto esa gente van a ser siempre enemigos gente que, que hace guerras, gente que fabrica armas gente que justifica las cosas más atroces con los argumentos más insólitos ¿Eh? bueno señor, nada más, no les canso eh, yo les invito a pensar a pensar Piensen ustedes con sentido común, razonablemente, no hace falta grandes teorías, ni, ni de una clase ni de otra. Hace falta poner nuestro yo, nuestra capacidad de pensar, activarla y tener sentido común y un poco de humanidad y un sentido de la justicia y un sentido de la igualdad y un sentido del respeto hacia los demás y hacia este mundo maravilloso que nos rodea y que es nuestra casa nuestro planeta. Pues nada más, muchas gracias y hasta el próximo día.